Son las 21 horas con 42 minutos, estamos de retorno y como siempre nosotros agradecidos porque usted sigue con nosotros como siempre. Nos puede seguir también a través de las redes sociales, tenemos la transmisión en directo por Facebook, Twitter y también YouTube, así que las páginas también y las redes sociales están disponibles para seguir la programación de AVE la Televisión. Tenemos entrevistas, vamos a hablar a continuación de... El tema de desempleo, cuáles son los índices, estos indicadores que nos parecen muy importantes, cuánto se ha incrementado. Recordemos la pasada jornada, se van a conocer algunos datos, el plan de generación de empleo, los programas que se vienen aplicando. Y bueno, a partir de esto, nosotros hoy hemos invitado a Santiago Farjad, director general del Instituto Nacional de Estadística. Nos acompaña y en los estudios. Bienvenido, Santiago. Bien, gracias, Gabriela, por el espacio nuevamente. Y bueno, hemos venido a hablar de empleo, que es un tema muy importante para el Estado. David, lo preparaban y teníamos datos muy, muy frescos a propósito del tema. Exactamente. Ayer hemos presentado el, un año de lo que Plan Generación de Empleo y hemos aprovechado también esa oportunidad para poder dar datos frescos sobre lo que han sido los indicadores de empleo eh, a nivel nacional. A ver, coméntanos precisamente estos datos, eh, eh, Santiago, ¿cómo estamos en, en temas de empleo? ¿Cómo está Bolivia ubicada también en la región con estos, con estos temas? No, yo creo que el primer dato a resaltar y el más importante es que Bolivia ya por tercer año consecutivo tiene la tasa de desempleo más baja de la región. El año 2017 hemos cerrado con 4,48 de tasa de desempleo, es el, el dato que dio nuestro presidente Evo el, el 22 de enero y comparada con otras tasas que tenemos a lo largo de la región, se encuentra muy por debajo. El siguiente país de la región que nos sigue es Ecuador con 5.8% y los demás países se encuentran por encima del 6% del 6%, 4.8 es el último dato 4.48 el... 4.48, perfecto, uh -huh. es el último dato que se tiene a partir eh, de estos indicadores ¿esto qué significa? ¿qué lectura nos da también? ¿cómo se ve en, en la economía eh, nacional eh, este tema? no yo creo que principalmente aquí hay que resaltar dos cosas, a ver. nosotros anualmente el país eh, ingresan en el país 200.000 mil personas a la población económicamente activa eso quiere decir que son ...200 mil personas que están buscando trabajo de una u otra manera. El país por sí mismo, dado el dinamismo que tiene su economía... ...el dinamismo de la, de la, de la demanda interna que tenemos en el país... ...que ha sido muy dinámico a lo largo de estos 10 años... ...generamos 160 empleos. Por tanto, teníamos ahí un rezago de 40.000 personas... ...que no estaban teniendo la facilidad de encontrar fuentes laborales. Uh -huh. Para mitigar justamente... Este rezago que teníamos, el Ministerio de Planificación del Desarrollo, mediante el Plan de Generación de Empleo, empieza a formular políticas públicas para permitir la inserción de diferentes tipos eh, específicos de población al mercado laboral. Justamente ayer el Plan de Empleo mencionaba que su objetivo a un año de inicio era generar 40.000 empleos. Justamente este rezago que veíamos viendo año a año. Al día de hoy, el plan de empleo ha generado más de 58 mil empleos. 58 mil empleos en un año. En un año. Además de esto, el plan de empleo tiene eh, varios programas, varios componentes, que están focalizados realmente a sectores de la población que más necesita. Nosotros desde el INE veíamos, y cuando diseñábamos la política pública de manera conjunta con el Ministerio de Planificación, veíamos que casi el 50% de las personas desocupadas en el país se encuentran en el rango de 18 a 35 años, es decir, son predominantemente, pobre, eh, son predominantemente jóvenes. Por otro lado, nosotros veíamos que gran cantidad, igual una, un número mayor al 50% de, los, de las personas desocupadas no tenían un grado de educación superior. Es así que, por ejemplo, el plan de empleo genera el programa de inserción laboral. El programa de inserción laboral está focalizado a jóvenes de, de entre 18 y 35 años y también tiene la virtud de no únicamente eh, insertar personas que tengan eh, algún grado de especialización, sino también tienen un gran número de personas insertadas que no tienen mano de obra calificada. Es decir, están tratando de mitigar justamente estos dos puntos importantes. Uh -huh. Por otra parte, cuando hacíamos el análisis hace, hace más de un año o prácticamente un año, veíamos que el desempleo en la zona urbana era mucho más alto que eh, en, en, a nivel nacional. Justamente si nosotros hacíamos ese grado de disgregación y veíamos el desempleo urbano, teníamos el 448 que estamos viendo. Si nosotros hacíamos urbano... De 18 a 35, llegábamos alrededor del 6%. Si nosotros solo tomábamos las ciudades capitales más el alto, intersectábamos uh -huh. por el grupo de jóvenes, teníamos una tasa de 7.2%. Es decir, nuevamente, que el enfoque urbano y el enfoque joven es uno de los eh, bastiones de lo que vendría a ser el plan de generación de empleo. Y es así que, por ejemplo, se han generado programas de infraestructura urbana. Uh -huh. Y esto se ha venido hablando mucho desde el Ministerio de Planificación, han creado el programa Mi Barrio, Mi Hogar, donde están permitiendo a, a los municipios y a los barrios poder eh, presentar proyectos para remodelar un poco y, y, y vitalizar la infraestructura urbana. Y es así que se han estado generando más de 5.000 empleos con este programa de infraestructura urbana. Eh, eh, Santiago, te hago una pausa ahí precisamente porque nos das estos datos. ¿no? Eh, lo más complicado por lo que te estoy entendiendo y, lo que, y donde se tiene más problemas es, es precisamente en, entre este sector eh, y, y la brechera grande entre jóvenes entre 18 y 35 años, uh -huh. que les cuesta insertarse al campo laboral y precisamente uno de los programas que tiene el Plan de Generación de Empleo está enfocado en eso, que, que demuestre 58 mil empleos en un año eh, y que te permita ese acceso y que las empresas eh, privadas, eh, se comprometan también a lo mismo tenemos un indicador de que esto es sostenible esto se puede mantener eh, estos indicadores podrían ser más favorables aún eh, en lo que uno se va proyectando me imagino totalmente de acuerdo y si nosotros hacemos un análisis uh -huh. Por la creación de empleo por actividad económica, por ejemplo, uh -huh. nosotros vemos que la actividad de alojamiento y comidas ha tenido un crecimiento de 19% en el empleo, casi 50.000 empleos. ¿Alojamiento y comidas? Alojamiento y comidas. Uh -huh. Y esto tiene un fuerte correlato con lo que se ha venido viendo eh, y algunos de los datos que ha estado mostrando el Ministerio de Economía, por ejemplo, del consumo de restaurantes, que ha crecido 600%, más del 600% en los últimos 10 años. Por ejemplo, en otros eh, otras actividades tenemos el comercio, que ha crecido alrededor del 11%, pero que significan casi 80.000 mil fuentes laborales. Esto muestra el fuerte dinamismo que estamos teniendo de la economía interna del país, de lo que es la demanda o interna. Informal? ¿Qué? ¿Así sea el eh, formal o informal? Eh, ¿Se genera un dinamismo, para entenderte en esto, Santiago? Totalmente. No, nosotros no utilizamos la categoría formal e informal, nosotros utilizamos las categorías asalariado y no asalariado. Uh -huh. Nosotros... Desde mi punto de vista, yo creo que esas categorías son categorías muy normativas, son uh -huh. conceptos muy normativos y que no se ajustan a la realidad del país. Asalariados y no asalariados generan fuentes de empleo. Totalmente. Es. Hay muchas personas eh, que, bueno, sí tienen un patrón y son asalariados y reciben beneficios, pero también la lógica de nuestra economía es una lógica de emprendimiento, de pequeños y de pequeñas y microempresas que son cuenta propias. Y esas uh -huh. son las personas que nosotros tomamos como asalariadas y son en gran parte el motor de nuestra economía. ¿Qué porcentaje está eh, en, entre ellos? ¿Se maneja un porcentaje? El 41%, estable... el 41 de la población es asalariada y alrededor de un 48% es no asalariada. Es un indicador positivo. Es bastante positivo. O, o sea, ¿cómo está, estamos con relación en la región en interpretar estos datos? No, yo creo que es un, es un indicador bastante eh, positivo en el sentido que, bueno, es un indicador que responde a la realidad en nuestro país. Nosotros tenemos un país plurinacional, es un Estado plurinacional, y dentro de la concepción de Estado plurinacional nosotros hablamos de la economía plural. Uh -huh. Y al hablar de la economía plural nosotros vemos diferentes enfoques. Tenemos la economía comunitaria, tenemos la economía corporativa, tenemos la economía pública, la economía privada. Yo creo que el entender la pluralidad de nuestra economía nos va a entender y nos va a dejar tener un reflejo de cuál es la composición entre asalariados y no asalariados en el país. A tomar en cuenta estos datos, eh, que son importantes interpretarlos, porque si bien ya los presentaban como Instituto Nacional de Estadística, los veíamos, eh, la capacidad de generar empleos o de que la población pueda encontrar, eh, ¿es importante eh, como indicador? también de desarrollo de una región, de un país en la región, me refiero y me explico mejor. Eh, Santiago, eh, ¿qué, qué, nos, ¿qué nos hace interpretar precisamente la implementación de un modelo económico eh, que por sí solo, eso no sé si estoy lo correcto, uh -huh. generaba también empleos precisamente por ese movimiento y esa demanda interna? No, evidentemente han hecho muchos esfuerzos de redistribución. Uh -huh. ¿no? El modelo económico social productivo, comunitario social productivo, tiene una lógica de redistribución y esto ha permitido que mucha gente pueda emprender y uh -huh. generar nuevos negocios, poder tener un ascenso social muy importante. Hemos sacado 3 millones de personas de la pobreza, la clase media ha crecido en 3 millones uh -huh. de personas y estos son reflejos de un dinamismo económico muy grande en el país. Evidentemente esto tiene también un correlato con la generación de empleo porque el dinamismo económico implica que va a haber más consumo... La gente está comiendo más, como lo vemos, está gastando más en supermercados. Y esto tiene un reflejo. Estamos produciendo, estamos consumiendo más y esto implica que se van a generar más fuentes de empleo. ¿Por qué hacía esta consulta, Santiago? Por lo siguiente, también hemos, hemos visto que, que en, este, en este periodo se dice, bueno, eh, el incremento, un doble aguinaldo, qué sé yo, el, el incremento salarial que no está siendo eh, tan bien analizado con el sector empresarial, que hace que se cierren empresas, que no sea sostenible. Entonces, ¿qué sectores están creciendo? ¿Se están cerrando empresas? ¿Hay movimiento? Por eso empezaba para llegar a este punto. No, al contrario. Eh, nosotros vemos con el registro de las empresas, el registro de comercio que está manejado por funda empresa, que diariamente se, genera más de, eh, se crean más de 100 empresas netas. ¿no? Es decir puede, haber, que puede que algunas, eh, decir, puede ser que se cierren algunas, puede ser que se algunas, pero si nosotros hacemos la suma y la resta, se, generan más, se crean más de 100 empresas diariamente. Eso demuestra claramente que tenemos un fuerte dinamismo de la economía, que estamos generando un clima para la inversión, para el emprendimiento, muy, muy, muy, muy favorable en el país tiene más o menos los indicadores de qué sectores están creciendo más? Eh, en temas de, de, de empleo, como le mencionaba, el comercio, tenemos un gran crecimiento de la industria manufacturera, ha incorporado casi 30.000 empleos en el último año, uh -huh. alojamiento y comidas, como le mencionaba, tenemos la construcción que siempre está creciendo, tenemos transporte y almacenamiento con casi eh, 8 mil empleos. Entonces nosotros vemos realmente un alto dinamismo en el en los, las diferentes actividades económicas que se están llevando a cabo en el país Indicadores oficiales, esto uh -huh. eh, ¿hasta cuándo? Hasta qué fecha estamos? Nosotros tenemos el, la, la información hasta el cuarto trimestre de 2017, uh -huh. esta información ya está siendo, ya es pública, hemos subido uh -huh. hoy día las bases, bueno en realidad ayer y hoy día hemos, las hemos promocionado y demás, todo el mundo puede acceder para poder también hacer sus propios análisis respecto a la información que nosotros estamos generando como Instituto Nacional de Estadística ¿Y son sostenibles además los programas, por lo que no son proyectos? Totalmente, los proyectos de plan de empleo tienen una sostenibilidad, tienen un financiamiento de 346 millones de dólares, eso es la inversión que se está llevando a cabo, se han beneficiado a más de 200.000 mil familias, se han, se han eh, promovido más de 280 emprendimientos en sus diferentes programas, y algo que hay que mencionar que es importante, es realmente eh, lo favorable que hacen el ambiente para los jóvenes, para las mujeres para las personas que no tienen educación, una educación superior, les están dando oportunidades para poder incorporarse al mercado laboral con un empleo digno y de calidad. Una, una pregunta muy breve, no sé si tengan también los indicadores, uh -huh. pero si bien se, se, se ha crecido tanto en el área urbana, ¿en el área rural? Bueno, en el área rural el, el, el desempleo es bastante bajo. Uh -huh. Si nosotros juntáramos, o sea, hiciéramos el desempleo a nivel nacional eh, y, y aumentáramos la área rural bajaríamos incluso alrededor de dos puntos el desempleo. Oh, sí, sí, sí, Estaríamos sí, sí, sí, sí, en alrededor del 3%, mm. eh, relativamente. Pero, sin embargo, lo que hay que tener en cuenta aquí es que la medición, de, de por lo general, a nivel regional mm. y a nivel mundial, se hace a nivel urbano. Muy bien. Quiero uh -huh. agradecerle, Santiago, por habernos acompañado. Importante lo que nos comparte. Eh, me quedo con un dato también que me pareció muy, muy interesante. 100 si eh, empresas... Que se van. Más de 100 empresas. Más de 100 empresas que o sea, se crean uh -huh. En el país. O sea, en sí el país, se diariamente. diariamente. Diariamente. Sí. sí, sí se son se casi alrededor de 23.000 empresas en lo que va del año. Mira, en un promedio eh, uh -huh. son indicadores positivos para la región y eso se ha destacado además a, a nivel ya internacional. Gracias Santiago, ha sido un gusto y siempre bienvenido a Villala. Al contrario Gabriela, el gusto es mío. Hemos estado con Santiago Fercat, director general ejecutivo del Instituto Nacional de Estadística. Compartíamos estos datos, nos explicaba precisamente los mismos y bueno, vamos a seguir nosotros conversando de esto.